El libro de Job Capítulo 26 Job respondió ¿Qué útil has sido para este débil hombre que soy? ¿Qué solidario has sido con el débil? ¿Qué buenos consejos le has dado a este ignorante? Demostrando que tienes mucha sabiduría ¿Quién te ayudó a decir estas palabras? ¿Quién te ha inspirado a decir tales cosas? Los muertos tiemblan los que están bajo las aguas el Seol está desnudo ante Dios Abadón está descubierto extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío cuelga el mundo sobre la nada recoge la lluvia en sus nubes de tormenta que no se rompen bajo el peso Él vela su trono lo cubre con sus nubes sobre la superficie de las aguas puso una frontera. Fijó un límite que divide la luz de las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan. Tiemblan de miedo ante su reprimenda. Calmó el mar con su poder, porque sabía qué hacer para aplastar a Raab. El aliento de su voz embelleció los cielos. Con su mano atravesó la serpiente que se desliza. Esto es solo un poco de todo lo que hace. Lo que oímos de él es apenas un susurro. Así que, ¿quién puede entender su poder atronador?